Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, y si no me conoces, me presento. Soy speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esto que estamos en el Arca. el tiempo parece de 20 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Esta misión no es difícil en sí, el problema es que dependes de la suerte en muchas en muchas secciones, más que nada al principio y al final. Entonces, te voy a enseñar qué es lo que debes de hacer para que no dependas tanto de eso, sino que se todo se deduzca o se reduzca, perdón, a lo que es skill, así que pon atención. Desde el inicio en esta pequeña intro Vamos a bajar antes de lo que el juego quiere que bajemos De hecho el juego nos baja unos segundos después Simplemente si dejas oprimido el botón de bajar de vehículo Vas a bajar antes que los Marines Y con eso vas a ahorrar unos cuantos segundos Brinca aquí, brinca acá, excelente Después brinca, agáchate y llega acá Si no quieres hacer este parkour no lo hagas, no, no es importante Ahora, esto sí es importante, pon atención Brinco esta piedra, brinco aquí le dispara ese sujeto, se pone en línea con el otro Brute y los mato. Tomo el cañón Brute y aquí. Aquí lo que tienes que hacer es esperar que el factor de intimidación haga su trabajo. Si el factor de intimidación no hace su trabajo, lo más probable es que mueras. Esos Jackals deben de ser intimidados. Entonces, aquí como estuvo fallando y no me están dando muchas balas de cañón Brute, voy a gastar una de mis granadas. Luego acá. ¿Te asustan? Ok, ahora sí funcionó el factor de intimidación. Y entonces puedo... ...gastar mis cañón brut con estos vatos. ¿Quieres que te quede al menos una bala? Ahora, ven aquí. Mata ya ese jackal que está ahí. Vas a brincar en esta caja. Vas a lanzar una granada. Brincar y disparar. Y llegar acá arriba. ¿Ok? Esto se ve sencillo, pero no lo es. Porque el problema es el ángulo. Debes de hacerlo en un ángulo para llegar aquí. Acá abajo... Hay una barrera invisible, entonces quieres hacerlo Lo suficientemente bien para librarlo Ya que estás aquí Ahora si ven Yo voy a matar a este Brut Para que no me siga Y los Grunts se sigan alocando, no es importante De hecho ni, ni agarré sus balas, no te preocupes Este, no me voy a tener mucho Lo siento a explicar muchas cosas Simplemente voy a dar una Explicación rápida, a menos que pues Me maten y ahí sí me pueda tomar mi tiempo Pero si no, queremos este Hacer esto rápido, ok Vamos a matar a ese brute de tres disparos También, no sé si te diste cuenta Que agarré granadas de plasma De los cadáveres de Grunts que había ahí atrás Toma esta rocket, camina hacia lo que es Esta ramita que está aquí Llega a la cima Y vas a apuntar a donde está esa cosa Al fondo si ¿sí ves que se esconde con la montaña Bueno, vas a apuntar ahí Y que la parte de abajo Apenas si toque la, la arena Y en cuanto veas que el Prowler enemigo El primer Prowler se muestra, dispara Vas a matarlos Busca a veces Hay algún escudo burbuja tirado Si no, no te preocupes Si ya traes escudo igual No, no, no hay de qué preocuparse Toma el prowler y ahora si sí ven para acá Aquí vamos a seguir Esperemos que el chopper La moto Brute no nos mate seguimos por aquí Excelente, cruzamos acá Y esto es lo que quieres hacer ¿Quieres robarte el ghost? ¿Quieres llegar rápido para robarte este ghost? Wow, eso estuvo cerca Casi nos la pega Pero vamos bien si te falta escudo, espera aquí. Yo ya tengo mi escudo completo, así que simplemente voy a venir para acá. Aquí me voy a dejar caer. Me van a dar también un punto de control, más o menos en esta zona. Y aquí lo que voy a hacer es girar a la derecha y voy a subir por acá, así. Estoy poniendo el botón de brincar. Y simplemente me voy por la derecha y meto turbo. Es el botón de brincar, no importa qué configuración en el control tengas. Si tú estás en teclado y mouse, es con control por defecto, para levantar tantito el Ghost. Y si no es lo que tengas asignado en vehículo de acción 2 Acción de vehículo 2 Esto que hicimos evitó que aparecieran los enemigos aquí Si te aparecen los enemigos es porque te fuiste muy a la izquierda Ahora, aquí te vas a quedar para matar a lo que es el Brute Que está en el braid excelente Y una vez que lo matas, apunta ahí Y vas a poder ver la pierna del otro Brute. Hay un Brute ahí Entonces simplemente apunta ahí, cambia de arma Dispara y ahora sí te trepas Mientras esa Rocket va a matar a ese Brute, Tú ven por aquí y aplasta a la torreta Shade Después recarga Y ven a matar al Great Dale cuatro golpes Con cuatro golpes la torre, El Great se muere Y disparale en su bracito ese Grunt Y ahora vas a matar a los Grunts Que hay en estos Ghosts, ojo Solo a los Grunts No quieres matar al No quieres matar a los Ghosts O destruir el vehículo, solo quieres matar a los Grunts Trépate aquí pega la granada ¿Recuerdas que agarramos las granadas de plasma? Bueno, era para esto Me pongo aquí, granada Y aquí puede que me muera Ok, lo logré Aquí me estoy tardando un poco Creo que ya se murieron todos Me dan punto de control y quieres agarrar lo que es esta... Un Ghost. Quieres agarrar un Ghost. Ahora, aquí rápido. Toma este cañón y toma el cañón Brut. Quieres los dos. Y ahorita van a empezar a sonar las trompetas. Colócate aquí. ¿Trompetas? Trompetas, ok. En cuanto escuches violines, tú metes turbo y oprimes el mismo botón de brincar. Aquí, trompetas. Violines... Y con eso llegamos acá arriba, meto el turbo, y no lo logré, ¿ok? Ahorita te explico qué es lo que quiero conseguir. Si te das cuenta, perdón, si te diste cuenta, yo no me salí del Ghost porque oprimiera un botón. El juego mismo me sacó del Ghost, entonces tú quieres que te saque del Ghost en un momento específico. Y ahorita te explico cuál es. Excelente Ahora Aquí me quedé callado porque tenía que escuchar muy bien Lo de las trompetas y los violines Si te das cuenta Cuando pasé una pequeña línea De hecho, ahora sí te, te lo puedo mostrar Cuando pasé esta línea que está aquí Como que mi ghost se movió Y algo me empujó No sé si te diste cuenta Eso fue lo que me indicó que yo ya estoy afuera del mapa Entonces Cuando me saca yo y aquí estoy afuera del mapa Ya me puedo mover si te das cuenta, si yo regreso dentro del mapa no y quiero volver a salir, ya hay algo que me lo impide. Entonces, yo aquí estoy fuera del mapa. ¿Cuál es el problema? Que mi Ghost todavía no está. Entonces hay que sacar el Ghost. ¿Cómo lo voy a hacer, Pedrogas? Con el cañón Brot. Simplemente lo vas a empujar así. Obviamente no quieres que se caiga de regreso al dentro del mapa... Y ahora también no quieres destruirlo, entonces te voy a enseñar eh, dos opciones que yo descubrí. Simplemente lo vas empujando así, volteándolo. Y la otra es, lo vas empujando tú con tu cuerpo. Así, de reversa, disparo. Colocas tu cuerpo como contención. Y simplemente lo vas empujando. Y como sé en qué momento, cuando estés cerca de la pared Cuando tú estás cerca de esta pared, ya cruzaste, ya estás afuera del mapa Si tú te subes y te metes de nuevo al mapa, quiere decir que no saliste bien Simplemente pégate lo más que puedas a la pared, empujándolo así como yo lo hice Ahora ven por acá, y quieres hacer esto rápido, bueno no muy lento, simplemente a la velocidad que yo Sigue este camino, aquí en esta parte, vete por el lado derecho, ven aquí y aquí vas a ir lento. ¿Ves esas piedras? Avanza hacia la piedra y cuando empiezas a caer, échate de reversa para sobrevivir la caída. Porque te puedes morir por el daño por caída. Ven por acá sin ningún problema. Como puedes ver, no hay ningún problema. No han aparecido ghosts Todo va bien. Y ahora, aquí tenemos que ser rápidos. Presta atención. ¿Te acuerdas que te enseñé a hacer este es la, eh, slide jumps desde la misión de cierre? Vamos a hacer el slide jump de tu vida. Pon atención. Voy a hacer mi slide jump aquí. Y también voy a disparar para llegar acá Ha sido fácil Quieres hacer esto rápido porque le quieres ganar la carrera al Phantom que tira Greats. Ok Entonces aquí yo iba un poco lento y de por sí fallé el brinco Entonces le vamos a ganar la carrera Brinco Slide Jump Me agacho para asegurar que llego Uno, dos para matar esta torreta Y le disparamos al Phantom ¿Dónde le estoy disparando el phantom? En esa pequeña ala Esa que se le rompió Ahí es donde disparas Aquí yo hasta maté el Great, Pero si tú no matas el Great, Simplemente trépatele Y destruye lo normal Aquí a veces hay un escudo burbuja Si puedes agarrarlo, hazlo Si no, no pasa nada Ven por acá Y usa el chopper Para dispararle a esta torreta Shade La manera de prender el rapid fire En el chopper Es simplemente Disparar como loco No dejes oprimido Oprime el botón de disparar muchas veces Y ahora ven por acá Vamos a venir por el lado derecho Me bajo, brinco y lo agarro a golpes Después 1 2 3 4 Me bajo, me subo de nuevo Y esquivo el disparo de ese Great Y esto ya es una pelea de Great, hermano Cuatro disparos de nuestro Great Al Great enemigo y se muere Ya que se murió Con cuidado Esa moto brute nos está molestando Todos la voy a matar y ahora aquí lo que voy a hacer es bajarme Agarro munición Agarro munición porque yo ya sé que esto se puede poner así Me voy a ir con mucho cuidado Que no me han visto Y me voy a seguir a Si a ti no te dan este diálogo de Reclamador, ven a la entrada superior No pasa nada oh, Hombre, a ver si no me muero Wow, es que las motos, manejar las motos no es tan fácil, ¿ok? Ahora, te colocas aquí, no importa si hay ghosts, si hay choppers, ellos no te van a seguir Simplemente espera que te abran la puerta Entonces, no te preocupes si sientes que estás perdiendo tiempo, esta puerta se tarda en abrir Y bueno, este... Sé que, que no estoy explicando en ciertas partes mucho, o bueno, algo así es porque este nivel sí es de mucha concentración. Ahora, pasa la, la moto por aquí y quieres chocar en esta esquina que hay aquí. Ya que chocas en esta esquina y ves hacia allá, Guilty Spark va a aparecer. Se teletransporta porque en realidad no estaba aquí. Y ahora, para entrar aquí no es tan fácil, tienes que esperar un poco. Ahí está, entramos y métete lento, lentamente, porque la moto se puede voltear, ¿ok? Ya que estás aquí, simplemente activas acá. Abres de nuevo. Y vamos hacia allá. Con cuidadito, Wazowski. Con cuidado. Aquí igual lento para que la puerta se abra y puedas pasar. Después venimos de nuevo. Venimos acá. Nos dan este punto de control. ¿Qué carajo? ¿Qué fue eso? Se nos está moviendo la cámara asqueroso, ¿eh? Asquerosísimo. Cosas cosas que solo ocurren en, con este vehículo feo. Por favor, cámara. Es que con la cámara, así como está, no se puede hacer nada. Tal cual estamos incapacitados. A ver, déjame intentar zafarme con, con tecla de mouse, porque... Ahí está. Porque no manches, estuvo asqueroso eso, ¿eh? Ahora, vas a venir por acá. Y siempre te vas a venir pegado al lado derecho. Para que tu, tu moto no choque. Si te das cuenta, lo que hacemos es evitar que choque. ¡Wow! Se me olvidó. Se me olvidó que hay que desaturar esto. Esto, esto es pérdida de tiempo que no esperas, honestamente. Neta, esto es pérdida de tiempo mmm, que solo ocurre en Master Chief Collection, ¿no? <ríe> Ven por acá Y simplemente así vas a salvar tiempo Lo que quieres hacer es abordar el Scarab rápido Antes de que el Scarab llegue, tú ya debes de estar en posición, entonces... Así como estuvimos, puede que no nos dé el tiempo Al menos nos diera un punto de control más decente Así que vamos a darle bueno, Pon atención Vas a dejar el Chopper estacionado más o menos por aquí Ahí Hay piedras tiradas, pon atención Una, 2, tres. En la segunda piedra Cuando digan jefe Jefe, brinco y disparo Y quedo aquí arriba, ok En la piedrita esa Esperas a que digan jefe y tú haces eso Vienes aquí 1, 2, se muere Y agarras tu chopper Ok Agarras el chopper, metes turbo y vienes por acá, esquivando a todos ¡Wow! Eso estuvo cerca ¡Uf! ¡Uf! Simplemente destruyes al... Al... Al scarab. Aquí vas a, vas a seguir metiendo turbo Y te vas a esperar hasta que diga aquí cargando terminado Control Hay que esperar que nos den el cargando No sé si lo vayan a dar, si no lo vamos a tener que forzar, ¿Ok? Si no te lo dan, ven por acá Mete el turbo Y vuela Wow No salió Tiene que ser más cerca Aquí Ahora sí llegamos Yo activé el turbo muy temprano Y ahora ven por acá Vas a esperar Vas a venir por acá Y cuando se te vaya a acabar esta parte Dejas caer la, eh, la moto Y te bajas Señora, aquí te deben de dar el cargando terminado Si no te lo dan, déjate caer Ahí está, como puedes ver Cargando terminado, déjate caer Y en esta puerta Va a venir un jackal. Ten cuidado Parece que no va a venir porque Impedí que apareciera, wow Bueno, no pasa nada Aquí solo es cuestión de esperar. Como puedes ver ya viene ahora sí el diacal Y ahora sí tomamos el rifle das. Simplemente es timer, básicamente. No te preocupes. Es cuestión de esperar. ¿Por qué queremos el rifle de As? Eh, ¿Recuerdas que hay un marín que da un diálogo con Guilty Spark que es bastante tardado? Bueno, vamos a matar al Marín con el rifle das. ¿Quién es este marín? Bueno, es el que esté sentado hasta atrás. Tal cual. Ahorita vemos. Acuérdate. Traemos este. Fuel rod. FRG. Y traemos. Rifle de gas, Ok. Ahí viene el pelican. Hay que esperar. Apunta. Y al marín que esté hasta atrás. Del lado derecho. Ok. Entonces. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es ese. Ay. Ahí está, me tardé en matarlo, pero lo maté Y ahora ya toma esta arma Listo Como puedes ver, ya no dan los diálogos Y pueden. se nos abre la puerta, fácil Si no traes escudo burbuja Reza para que este güey te dé uno Quieres ese escudo burbuja de ese man Ahora, ven por acá Vamos a ir Sigilosos, tal cual No vamos a alertar a nadie Ven por acá Ven por aquí todos están dormidos, el inquisidor no ha molestado a nadie Esto es excelente, vamos a venir por aquí Aquí, brinca para que no te vean Pégale granada, brinca Pégale granada a ese man Uno, dos, escudo burbuja Y listo Si no traes escudo burbuja simplemente confía en que no te van a matar Y así, ah, activa esto de acá ya que lo activamos, venimos por el lado aquí? izquierdo Ups, venimos por el lado izquierdo Aquí, Slide Jump, ya sabes, salvando los preciosos segundos Y ahora, dispara aquí, dispara acá, lanza una granada Y vas a matar a todos estos Brutes que están acá Quieres matarlo y que al menos te den una granada Lamentablemente no me, no me dieron granada Así que eso fue triste, pero no pasa nada Aquí, ven por acá Este invisible lo matamos así Me dejó caer Aquí hay otro invisible A ver, luego hay otro por acá Si te das cuenta acaba de caer, lo mato Y... Hay otro, pero no sé dónde está Aquí está Lo matamos en este punto quieres traer tres granadas que se peguen, ya sea de plasma, las de fuego. No importa. Wow. Aquí está la de fuego que faltaba. Quieres tres, ¿ok? Y pon atención. Aquí luego lo giro. Uno, dos. ¿Quieres dispararle dos veces a ese sujeto? Pero yo no pude, entonces uno, 2, 3 Un rayo láser A los que quedan vivos Y ahora este mes lo que vamos a hacer es Queremos que haga un ataque específico Ese ataque Y le damos un golpe en la espalda Así de fácil Ahora, Pedro, ¿qué procede para acabar el nivel? Bueno, vamos a matar a los jackals que vienen allá Estos jackals, ya sea con granadas o con disparos Y una vez que se mueren los jackals, fin de la misión ¿Ok? Al brutal mazo simplemente quieres que haga un ataque en específico para poderlo matar Si eres muy rápido, lo vas a poder matar de un golpe en la espalda desde mucho antes Pero bueno Así es como, como se hace esta misión. Como ves, entramos apenas en tiempo par por casi un, un minuto. Entonces, espero que lo logres conseguir, amigo. Eh, nos vemos después. Muchas gracias por ver. Adiós.